Llega un momento en la vida en el que no te decepcionas ni te complicas la vida por nadie. Si te quieren hablar, bien. Y si no, también. La madurez no llega con la edad, sino con las experiencias. Por esta razón, tarde o temprano todos aprendemos a darle a cada persona el lugar que merece en nuestra vida. Evitando así una gran carga sobre nuestros hombros al darle prioridad a quienes no se la merecen. Por lo que terminamos obteniendo una gran cantidad de libertad mental. Una enseñanza clave que proviene de dicha madurez es aprender a no crear expectativas de las personas, ya que son esas las que terminan generando las decepciones, porque naturalmente nos adelantamos a los acontecimientos pensando en el futuro completamente incierto, el cual al no suceder genera tristeza. Tristemente para poder aprender esta lección no solo se necesita vivir una experiencia de este tipo, sino pasar por varias decepciones, las cuales pueden variar en el dolor pero que van generando una capa protectora, la cual de cierta forma nos hace inmunes a las expectativas, por lo que lo que se siente cuando las cosas no suceden no nos afectan mucho. Y esto es algo que debes aprender ya que puedes aprovechar de las experiencias ajenas y desarrollar un plan específico para evitar darle mayor importancia a las cosas que los demás prometen. Sino esperar los resultados de dichas promesas para poder hacerte una mejor idea sobre la persona. Ya que muchos hablan, pero pocos hacen. En cualquier relación personal, entender ese principio básico resulta ser vital para poder atravesar cada día de la vida sin mayores altibajos emocionales. Un ejemplo de esto está relacionado con las situaciones amorosas. Dentro de una relación no puede existir el orgullo. Por lo que no se puede decir la frase típica, si no escribe no escribo, pero tampoco puede ser todo unilateral. En otras palabras, la responsabilidad de demostrar interés no puede recaer solo en una persona, mientras que la otra no presta atención a su pareja. Ambos deben estar siempre en sintonía. Al no ser así, entonces es necesario realizarse una prueba a la pareja y dejar de demostrarle interés. Si ésta no demuestra una respuesta afectiva, demostrando que sí nota tu presencia, entonces lo mejor que puedes hacer es dejar de perder tu tiempo en esa relación infructuosa y aprovechar tu vida para desarrollar un nuevo proyecto personal. De hecho, el tiempo hace que no solo se madure mentalmente, sino que también puede llegar a generar cierta falta de interés hacia las personas, hasta que éstas demuestran su valor. Por lo que en ocasiones se corre el riesgo de ser catalogado de odioso, pero esto no debe importarte, ya que tú has logrado entender cómo no ser afectado emocionalmente por personas que no tienen mayor importancia en tu vida. No obstante, no se puede realizar una desconexión emocional total. En otras palabras, crear una coraza demasiado dura puede terminar aislado del mundo e incluso de ti mismo, lo que sería contraproducente, ya que al perderte a ti mismo puedes perderlo todo. Dejando de lado a tu familia y amigos y perdiendo el verdadero enfoque de la vida. Algo crucial para poder explicar esto que prácticamente es una filosofía de vida es el hecho de aceptar que existen personas que merecen segundas oportunidades, y hay quienes simplemente no se lo merecen. Además, las terceras oportunidades están de sobra, estas no deben darse a no ser que sea una situación de necesidad en la cual puede hacerse la excepción. Lo mismo sucede cuando una persona decide no prestarte atención, lo que es en realidad una escena cotidiana, y que muchas personas permiten que les afecte, sin saber que quienes están emocionalmente dañados son los demás. Si una persona decide, de manera unilateral, no dirigirte la palabra sin antes ofrecerte una explicación, ese es su problema, no tuyo. Para que se convierta en tu problema debe existir una crítica o al menos unas palabras de la otra persona explicándote las razones por las cuales ya no desea tener ninguna clase de relación contigo. Solo en ese momento tú podrás analizar la situación y decidir si en realidad necesitas realizar un cambio en tu personalidad, pedir disculpas por algo que hayas hecho o simplemente ignorarle. De hecho, este tipo de inconvenientes se presentan en forma cotidiana dentro de las parejas. Y son una de las principales causas de pleitos internos, ya que cuando uno de los dos se molesta, espera que la otra persona adivine lo que hizo mal y pida perdón. Pero en realidad, la comunicación en la pareja debe ser fluida y continua y no se puede esperar a que los problemas se resuelvan adivinando. Y aunque parece algo que carece de sentido, muchas parejas que pudieron ser felices juntos terminaron tomando caminos separados por simples problemas de comunicación. Sin embargo, cuando la comunicación no resulta ser viable, lo mejor es dejar la relación hasta ese punto. Esta misma enseñanza puede ser traspasable a otros ámbitos importantes, como lo es el trabajo, ya que al llegar a una entrevista por un puesto de trabajo nuevo y de verdad quieres obtener ese trabajo, es normal crear expectativas de lo que puedes hacer si eres contratado. Pero eso solo hace que la desilusión sea mayor y no se obtiene lo que se desea. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es asistir como si no se tuviese nada que perder ni ganar, con la mente tranquila. Preparado para responder las preguntas que realicen, siempre con una sonrisa amable en el rostro y con disposición de escuchar cualquier respuesta. Entendiendo que si eres aceptado puedes alegrarte y si no lo eres, entonces estarás un paso más cerca de encontrar tu trabajo deseado. Se debe vivir la vida con la menor cantidad de preocupaciones, evitando siempre caer en conflictos internos por no tener la atención de una persona. O porque alguien actúe de forma indiferente hacia ti. Lo mejor es no prestar atención y darle una gran sonrisa a la vida que tiene tantas cosas buenas preparadas para ti. Gracias Marco. Hola amigos de v -Leifert. bienvenidos. Yo soy Ricardo Niño de Richmond. Y bueno, estoy acá para dar mi opinión con respecto a esta reflexión esta reflexión es bastante acertada ya que llega un momento de verdad en el que nadie te decepciona nadie te complica la vida simplemente aprendes a aceptar las cosas de manera como fluya y ya esto es bastante interesante ya que nosotros nos complicamos la vida en todo momento por diferentes situaciones ¿sí? Situaciones que realmente nos dejan bastante que desear, por lo tanto no hay que hacerlo, hay que dejar a un lado ese sentimiento de tristeza, ese sentimiento que nos arropa cada vez que una persona nos falla, no, nosotros no tenemos que estar acostumbrados a recibir migajas. Al contrario, tenemos que estar nutridos de amor en todo momento para nosotros. Y si esta persona nos da migajas, simplemente tenemos que tener la potestad y la fuerza de largarnos, Irnos de allí. Y aprender. Aprender de nuestros errores. Con tal. Y que no volvamos a cometerlos en un futuro. Porque no es justo. Para ti. Para mí. Para nadie. Que fallemos. O que... Simplemente nos veamos como menos por el simple hecho de que, no sé, no podemos perderlo, no podemos perderla. No, al contrario, vamos a subir esos ánimos, vamos a sentirnos mejor en todo momento, vamos a sonreír, a vivir estoy bastante contento de que te des tu posición en todo momento. Te amo y sonríe.